Listo. El nombre es inventado sobre la marcha, ¿vale? Yo me llamo Andy y soy el organizador del congreso Actitud Social y el seminario Batalla Freaky. Últimamente he asistido a un montón de congresos profesionales de internet para emprendedores y me está empezando a parecer que son todos como muy parecidos entre ellos, son como setas y muy numerosos. Entonces yo he pensado que yo quiero organizar un congreso profesional pero mezclando dinámicas que normalmente ocurren en otro tipo de eventos como por ejemplo en el teatro, en la televisión, en el circo, en los conciertos pero no os confundáis, estamos hablando de un evento profesional por eso, además de lo que he dicho antes eh, vamos a inspirarnos, no copiar, a inspirarnos en el funcionamiento de las eh, escuelas de negocio de alto rendimiento entonces, con esta idea que es un poco loca, pretendo ganar el concurso y para eh, llevarlo a la práctica necesito personas creativas con ideas locas. Y mi lema es, las cosas difíciles las vamos a hacer, las imposibles las vamos a intentar. Y eso es todo.